Dios mío, esto es en vivo, señores. Esto es en vivo. No me bajen así seco. Pónganme a tachicho ahí. Eh, Pongamos una musiquita. Eh. Señores, estamos aquí de vuelta. Tenemos nuestro amigo y hermano, un joven. Vamos a presentar. Que se ha pegado popularmente en lo que es los estados, los videos, los grupos. Y es eh, el joven Ronnie Antonio, cariñosamente belial. Un aplauso, familia. Estamos activos aquí, del hombre, señores. Eh. Todo el mundo, ese teléfono se va a romper. Eh. Mi hermano, ¿cómo te sientes? Bien, bien. Dándole gracias a Dios, primeramente, y al grupo de Telenor por la invitación y a ustedes. No, Muchas está, gracias. No, estamos activos ¿sabes? Uh -huh. que, que este programa no es como a los foques, que aquí de que estamos bloqueando gente. ¿no? Sí, sí, <risa> no, usted es no, aquí... un hombre que se ha dado a querer en San Francisco, un joven, y que ayuda mucho a la juventud. En la pandemia estuvo presente eh, en lo que las necesidad del pueblo. Y como a mí se me ha dado oportunidad, usted también de parte mía la va a tener todo el tiempo. ¿eh? Ahí está la gente, la familia. No sé si se conocían, porque la familia, tú sabes cómo es, que está medio cotizado, y pero está más activo. ¿Cómo te <risa> trata a ti, Después de todos esos videos los estados, que la gente te conoce, ¿cómo tú te sientes? Porque eso empezó como una chercha. No, muchacho eso se ha vuelto viral. Tú sabes que uno empezó como un relajo. Y hasta ahora, cada vez que yo hago un video, encuentro 100 y 150 mensajes. Que mándame el video tuyo, mándame esto para subirte, que tú lo que dices es una realidad, tú sabes. Y que, como estaba hablando ahorita, que tú eres una persona que... que abarca los temas y, y le da esos consejos tanto a mujeres, que es difícil porque nosotros no nos atrevemos a de decirle la cosa a las mujeres como es y tú, te eh, sin faltarle el respeto, tú siempre le monta como es, <ríe> le monta la pura a las mujeres. No, muchachos, yo me he topado con mujeres que me han dicho, loco, tú eres de ping y ¿cómo que tú dices que uno dice que usa pestaña potiza No potiza <ríe> Coño, loco, hasta lo, hasta hay dinero es falso a veces. No, no, es así y también es un equipo porque Veo ahí nuestro hermano también, Entre Entertainment, que tienen una amistad ustedes sí, muy bien. Sí, sí, Igor Entertainment es de la compañía eh, también. Eh, un, eh, un, un saludo eh, para Manuel Peralta, mi hermano. Manuel Peralta, sí, un saludo también. también, que son un grupo de muchachos que se, que se han dado la tarea de, de tirar para adelante, porque imagínate, nosotros estamos en un país que el con un video podemos hacerlo, ¿verdad? No, no este hasta, hasta con un peso uno lo hace, porque a veces uno se está muriendo de la sed. Y una funda de agua vale un peso, lo, lo saiba uno, lo bro. Lo Claro. ¿Vale un peso a la funda de agua? Toda en buena. algunos no. sitios sí, Para arriba, para arriba sí. Para arriba, sí. Pa arriba eh. tú la hallas. No, yo... Para no pa arriba. Eh. No... Oh, eh. <risa> Creo eso, no. <risa> Oye. no, mira, ellos hay sitios que valen un peso. Una fundadilla para no, los at, chiripos. At, no, no, hasta gratis que, at, gra at, que at, yo llegué at, a todo, grande. Dame una fundadilla. Lo hablamos ahora, sí, no vamos a eso, eso no se usa, la fundadilla. No, es botellita, de botellita, botellita para allá. Sí, Belial, también tú te has destacado en lo que es el deporte, el sobol. Sí, Veo sí. que también que, que tú has, has tenido equipos esos coros, esos grupos que yo pertenezco a un grupo. Eh, eh, en cual uno se divierte y detona mucho muchos temas que hay uno abarca, va aprendiendo. desde eh, de qué tiempo tú estás en ese ámbito del play, el béisbol y el softball? Sabes que yo, era, yo jugaba béisbol antes. Tengo como de 2010 jugando softball. El softball tan solo no es para uno jugar. Tú sabes que tú y yo compartimos un grupo donde uno hace mucha ayuda a personas que necesitan. También Implanta algunos temas. Tú entraste ahí como, sí. como papá tarima. Ya yo veo que tú estás jugando Soboy, un hombre cobre, que ni un guante sabía parar. Eh, claro, no, ya que ya Neto, oye, ya este te lo vi que dio que, una línea. Claro, no, pues, yo me bateo me bateo Llegué a primero y tuve bien que irme a buscar una pasola, pero estamos activos. Sí. Y eso es de las cosas por las eh, nosotros quisimos invitarte. Porque tú has motivado a muchos jóvenes a que. Eh, a veces salgan de la calle Porque tú lo puedes ver por ahí borracho hey, Mañana hay juegos sí. hey, Esto que lo otro Y también eh, en ese grupo Hay muchas ayudas claro. eh, Tú te has comprometido con muchas personas En ayudar eh, Porque a veces eh, nosotros Yo mismo tengo que enfocar la ayuda Tengo que hacer un video porque Yo no puedo dar porque yo no tengo nada Yo solicito la ayuda sí. Entonces estos muchachos es eh, del bolsillo de ellos Que ellos hacen la ayuda Pero cuando yo dije en par de grupos que tú venías para acá, la gente se ha vuelto loca, mandando mensajes. Y la pregunta de millón es, Pabelial, que si he casado soltero, tiran como tres o, o cuatro mujeres. ¿Cómo ¿no? te digo? Yo ahora mismo tengo una novia, estoy tranquilo porque... No la niega, pero la tiene privada. No, no, yo tengo mi novia. Tiene tu novia. Ella, novia, ella ¿eh? vive ¿vale, en Estados hermano? Unidos, se llama Lili. Lili, un saludo a Lili. Eh. Bien, la novia de ¿no? Sí. ¿Eh? Eh, tú sabes mayormente que ya cuando uno va escalando, escalones, es mejor dejar un poquito la calle, sí. dejar el teteo. Porque yo siempre dije por el grupo, no sé si tú recuerdas, que hasta que no quitaran el teteo aquí en San Francisco, la muerte iban a ir subiendo. Sí. Si tú puedes darte cuenta, desde que abrieron los bares y la discoteca, que no era el problema la muerte han disminuido un poco. Sí, porque eh, tú, no sabes, tú sabes, familia a la vuelta, que yo me puse a calcular que la muerte vinieron en los teteos. Claro, los teteos. ¿Por porque no es fácil, que va a matar una gente, un teteo, nada más tiene que pasar por la calle y tirar 50 tiros y ya. ¿Tú entiendes? No, ese, ese teléfono va a brincar. Pero en la discoteca es difícil, hasta de un botellazo. No te dejan entrar con ¿Eh? el arma. También no. que tú trabajas en uno de, eh, de los bares más famosos aquí. Eh, vaya a la publicidad del Bravo, un saludo a los muchachos ahí. ¿Eh? <risa> la ahí. O, o, un saludo a los muchachos. Y ahí te vemos también que cuando una gente está incómodo o algo, tú vas de una vez y, y, y le pasas la mano, como dicen. Y eso es lo que se, se ha dado a entender de que tú eres una parte importante en esa empresa. Y no tanto eso. Es eh, lo que yo siempre he dicho. La juventud ahora mismo está muy rápida. Porque antes la juventud era más sana que ahora. Ahora hay mucha droga, mucha patilla, mucha, mucha patilla. corrupción. Antes, 10 años atrás, lo que uno usaba un sueldo era para compartirlo con la familia. Sí. Ahora cualquier menorcito de 18 años, 16, gana más dinero que, que hasta, una, hasta un profesional. Y van y ya tú sabes. Entonces... La juventud tiene que cogerlo suave un poquito. Tiene que bajar. ¿Tú crees que tiene que, que, sí, que bajarle? Bajarle sí. un poquito, porque es que... Ahora cualquier loquito sí. tiene una pistola. Sí, esa es otra cosa. también. Tú me entiendes. Ahora tú te sientas... Eh, otra cosa. Tú te sientas con un pana. Cuando viene a ver ese pana, tiene problemas. El otro no pregunta. Eres tú. Ahora es... Eh, a matar a todo el mundo que tiene. Sí, que, que hemos visto en, eh, en los pasados meses que hemos perdido amigos. Sí, hemos perdido eh. unos cuantos amigos por esa situación. Eh, y esos testeos gracias a Dios, que ya se han disminuido. Se han disminuido y que, y que han abierto eh, los bares, que la gente puede... Porque usted no tiene que ponerse loco para ir a un bar. Eh, eso es a compartir un trago. No, y es como... Nosotros duramos un año y pico, lo que trabajamos en bares y discotecas. Y es como uno decía, tú vas a la discoteca si sale de ti. Uno no te está obligando a que tú vayas a una discoteca. También en la discoteca eh, uno tiene su, su manita limpia, está pidiendo la tarjeta de vacunación, que eso ayuda a la población aún un, un poco más para, para que se vacunen. ¿Tú me entiendes? Claro, no. Y, usted, y, y también tú, tú has llamado a que, a que se vacunen sí, y sí. los jóvenes. Y eso, y eso es lo importante, lo, lo importante. A veces la persona no quieren apoyar lo que es tanto un video, eh, compartir. Compartirlo, oh, a veces un video para Subirlo, la familia, porque le pongan el logo de la familia, no lo quieren compartir. Por eso nosotros tenemos que dejarnos de eso. Ah, que tiene el logo mío, no lo que le tapan el logo. Sí, como tú que, <ríe> que subiste una vez un video y el señor a los foques, le tapó el logo a Neto. Y lo, y lo cogió para él, de la es, vez que lo cae de nada. Que claro, nosotros hicimos un video en una el en lo subimos y eso, y buscó toda la manera de, de enconder y el, logo. el logo Pero, Pero el logo cuando Telemundo agarra y le, y, le, y le censura a los logo de una vez está tirando puro. Porque yo diría que mejor, porque debe de subirte. Mire, sigan este muchacho, vamos a apoyarnos. En Dominicana, mayormente se está usando eso, la envidia. Ahora no, se le ponen en crees medio, que Vaya la J. envidia porque eh, hubo un tiempo amado. en, medio, y luego, ay, en medio que la envidia mataba en los campos, en las zonas rurales se moría la gente de envidia sí. Sí. Me, eh, dicen los ancestros los, los señores, me brincó fulano se murió compadre fulano de una envidia que, que ponían a pensar y se morían sí. Sí. Y entonces eso otro. está volviendo ahora la, la envidia pero de ah, que, manera, que esa gorra de Belial, que Belial nos repite gorra, ya es un problema. Vamos a quitarle esa gorra, eh. eh, darle dos galletas, quitarle esa gorra. Esa es la envidia. ¿Tú entiendes? Y nosotros, éramos como jóvenes, debemos nosotros, eh, eh, el mismo familia. Yo lo menciono mucho a este muchacho, porque eh, aparte de que uno lo quiere matar a veces, <risa> es un joseador <risa> y siempre está subiendo contenido. El trabajo que hace es yo El muchacho no duerme. Debe hacer una empresa le pagan para ese cuarto editando, subiendo. Pero cuando sube un muchachito es este muchacho usted es este de los Rieles. ¿Quién es este loco de los Rieles? No. Ese es loco el que te está subiendo la información. Y Porque lo que pasa Ay, el, Pinto, espera, el Pinto hace una fiesta. No, soy el Pinto que quiere buscar. No importa que se, que se busque 3 millones. Usted tiene que ver con eso. Apóyalo. Apóyalo. No, y también fue como dijo este muchacho, que aquí sale un tema de, de los boricuas y nosotros apoyamos más los boricuas que, que los mismos dominicanos. Los mismos dominicanos. Por eso es que aquí a veces pasa muchas cosas. Por ejemplo, ¿cómo que se llama? La familia musical. La familia. Yo siempre he dicho algo, hasta que yo no lo logre, no lo dejo de hacer. ¿Tú me entiendes? Claro, eso, así eso es tenemos así. Tenemos llamado 809-725-0505. Chequeme el teléfono allá. No me le haga golpe, el muchacho. Rafelito, cuidado. No me le Abre ese teléfono. Que llame tú el que quiera llamar ahí. Después nosotros pasamos factura. ¿Eh? <risa> nada no, este está pasado. Rodri, puedes quedarte un par de, pa de minuticos pa minutico con nosotros, debatiendo sí, los ya. temas que tú crees. Claro. Y las la redes tuyas, las redes tuyas, para la gente siga viendo. Este <risa> muchacho está llamando, vamos a esperar. ¿Qué es lo que te.? Ya, vamos a coger. <risa> vamos a coger la. Mujer, <risa> a... Señor. Saludos. ¿Y por llame a qué programa? Yo estoy llamando al programa y no lo cogen me ha dicho llamar eh, ¡Eh! ¡Sácalo, sácalo de línea ese tipo! ¡Ay, qué de ahí! ¡Dile que en vivo, que no en vivo, eh, aquí! Neto, estoy llamando al programa y no me coge la llamada. No, yo le debo a él no se la coja. Ese tipo yo le debo, Neto. Oye, yo le debo un dineral. Tú está en vivo, tú está en vivo aquí, tú está en vivo. Aquí está nuestro hermano, eh, Belial, una palabra porque tú eres parte de ese equipo Mira, mira esto, ya yo no lo considero mi hermano, yo quiero que sepa que ahora mi mito, mis abogados están viendo la entrevista que se dio a ti. ¿por qué? porque Belial sabe que tiene un contrato conmigo por cinco años ¿entiendes? A Belial en plena pandemia, yo le di 700 pesos por cinco años, cuando empezó la pandemia que todo el mundo lo abandonó y le saqué un vehículo ¡Ey, Que ey! Hey, hey, espérate ¡Espérate que tú le sacaste un vehículo! <risa> sí, yo le saqué un vehículo a Belial Sí, pero yo te lo pagué a ti. Yo te pagué. No, a ti. Yo no tengo compromiso contigo. Ya yo estoy trabajando con papá Tarima. Oh, oye, oye, no. un CG contra mí. <risa> <risa> ah. Señor, yo eh, eh, un, un saludito. ¿Quién le que queda el saludo, Manuel? Eh, quiero dar un saludo a todo ese elenco de, de, del programa Los Sobrosos. Oye, me déjame decirte que es un toque de queda, viejo. Gra y gracias, veo gracias. muchos jóvenes talentosos ese muchacho que está al lado tuyo, Ronnie Antonio Velea también un muchacho bueno, los quiero mucho, muchas bendiciones en el universo de ustedes, oyeron eh, eh. gracias, gracias a tu hermano Manuel Peralte, otro joven también, parte del equipo, eh, que, que hacen eh, esos videos que hay que apoyarlos. Vamos a seguir aquí con los temas, tú quédate ahí tranquilo, cuidado, sí, sí, tranquilo. cuidado, cuida, cuida y viene a quitar el trabajo uno aquí, no tranquilo, <risa> ahí, <si> hay problema, <risa> señores.